Y para nunca me un catase se cayot, Jesús y estudia ipan altepet Jerusalén ipan nunca ishuit para ti que la amiquise kema quema te sempa panta atahua, siempre que ya mactilis toteco, pamit que te estuviese aquí no quiso solo estudiar. Juan Jesús ni ipan hué y tiu panta mapa, que Salomón. Juan nunca talla caenan ten israelitas me que ya guan los que guan Hasta que más ti para Nelia matise sesenta. Si está aquí Cristo, que te va a la a Jesús, que ni nanquile. Ya ni me chilvigua, amo antes nel toca que. No pa huevo y tan estil y catinichiwa y caitequiticayo na. Pero amo antes nel toca para nani Cristo, catitoteco, kititanqui, pampa amo anuashkawa, que ya ni me chilvito. No borrego juan echtoz Juan y ini es kena Juan y ni Juan ti, para nochipa chupa, Juan puliwise, que amuaki poliwisé, yo amo aquí el list no hecho que estilis para el que Naguas notata tata, sunset y toque. Juan Israelita tal yacanan ni es que para que te pachosé. Juan que suskin Nichito camuíspa, mia cualita nestilica ti te paléuy a cati no tata ni echiluy tock manichiva. Tal yata nestilí, para ante este pachosé. Juan no ni te Israelita me quiluy que. Amo te mes te pachosé Timiste pachuse, pampa tequistua, titoteco dios, guajatagua tikispano toteco, pampa ta, sancetitacat, Juan Jesús quinilui, y panamutanahuatilwa y cuilito, ni quitoa para andioses, dioses, guasca sinta toteco quinto caste dioses, no pamase y camanal, Juan amoaki huelisquish por los catilquilito quipan y toteco. Para tener que esto, para Nacati tinotata ni Para se te, cuando es para ni chivoas, panita toteco dios pampa para ni icone toteco. Sinta amo ni chivoa notata ni estilo que enotata Pero sinta me lava que ni, ni notata Juan catechizó por no patamar tenía tinichigua, mas que amo ante san porno no tata hizo que paná, Juanán hizo que panía. Juan no pataycaán ni siempre que niega que Jesús para que sacase pero mucho lúlti. Juan Jesús siempre que no paguea at Jordán Juan Yasque hasta no panale campaquisa tonati, queisa tonática Juan te Juan mira que más seguro me que es nepa para esto se lleva Juan que esto vaya a se casé yo. Juan amo que Chiki tan estilo que Jesús que chiva, pero no chica te Juan te chilhuiste en Jesús el que me lawoke. Juan mira que más seguro me que esto Jesús nepa.